Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes, bienvenidos al canal YouTube y en esta oportunidad con un compañero que, bueno, viene trabajando desde hace mucho tiempo con los deportes, especialmente con los que tienen que ver con los motores. Ricardo Soler, que ha sido premiado en el Congreso de la República, ¿cierto? ¿Correcto? Ni más ni menos. Hombre. Así es. Ricardo, un abrazo y bienvenido aquí al canal OZ Producciones. Felicitaciones. 20 años ya trabajando con el deporte de los motores. Y bueno, bien merecido ese, ese premio. ¿Cuál fue el premio que le otorgaron? ¿Cómo fue la invitación a ello? Y, y bueno, ¿participó usted con más personas o era exclusiva para usted? Eso pues, la verdad... Qué emoción que me hayas invitado a tu canal, Con muchas gracias, gusto. siempre te tengo allá del, del vidrio hacia allá manejando todos los, los fierros del sonido aquí en el Master de Blue Radio y sí Otico pues realmente acabamos de cerrar la temporada 19 eh, estamos ya, pues obviamente ejecutando la temporada 20 del TC2000 Colombia, dedicado al automovilismo deportivo como persona ya casi 40 años. estas canas no no es por tener que aguantarte a ti o digo, que sea, aquí en Autos y Motos y no por tantos, por tantos años, y por el TC2000, sí, eh, finalmente la Cámara de Representantes eh, por una iniciativa de la doctora Mariam Perdomo de de Santander lindo has oído hablar de Santander sí, lindo, de Santander, lindo hermosa, hermosa tierras para tengo que ir por el por el cañón picao? del Chicamocha por favor y pasarse como dice la canción cuando pases sí, pasas por, por Santiago por San San amigo amigo exactamente eh, una iniciativa de ella y pues bueno de manos de ella y del presidente de la cámara de representantes el doctor David Racero eh, recibí la medalla eh, del orden de la democracia, Simón Bolívar, en el grado mayor oficial, eh, como reconocimiento a esas 19 años, o sea, ya 20, porque fue un año de planeación, 917 carreras que tenemos hasta el momento, más de 1.100 pilotos que han pasado por nuestro turno pero especialmente el tema de llevar paralelo a la promoción del automovilismo deportivo en Colombia, que lo promocionamos como automovilismo orgullosamente colombiano, okay. tener un programa de responsabilidad social, trabajar con fundaciones, a extender el automovilismo, el espectáculo, a fundaciones de niños especiales, la fundación, eh, perdón, el, el, el, el, el plan especial que tienen. En el ejército colombiano, uh -huh. eh, con el batallón de sanidad, eh, una, una cantidad de cosas que hemos hecho, hemos conseguido eh, darle estudio, educación técnica y educación superior a muchachos que trabajan con nosotros en el staff y que pagan su estudio a través de, de, del, del trabajo con nosotros. Entonces, era una cantidad de cosas que, que se reunieron ahí, que han pasado y que pues afortunadamente... Eh, fueron vistos por, con buenos ojos en, el, en la Cámara de Representantes y, y pues bueno, fuimos a parar al Salón Elíptico del Capitolio Nacional eh, ¿ya, ¿Ya había sido homenajeado en algún momento sí. por, por el Estado colombiano? Sí, eh, hace como unos 8 o 9 años había recibido, recibí también, pero este fue de periodismo sí. Ese fue de periodismo, una cruz al orden bolivariano o algo así eh, que me dieron por, por haberme destacado eh, narrando carreras con todas la, las temporadas en Fórmula 1 de Juan Pablo Montoya y todo esto y de manos de eh, Francisco Santos cuando fue vicepresidente de la república okay. tuve el privilegio de recibir para el TC 2000 Colombia el tricolor nacional elegante, Entonces, claro que sí fueron, han sido, esta es la tercera eh, que, estoy, que estoy por allá y se merece mucho más nuestro querido Gracias, Ricardo ratito. Soler, no solamente por el profesionalismo que lo invade en todo su ser de apoyar eh, el deporte colombiano sino también por su don de gente y que siempre está en pos de, de muy buena intención estar eh, no solamente con el, el, el deporte de los motores sino con todas las disciplinas que tengan que ver por llevar a la juventud a que haga hacer deporte, deporte claro es que, es que, y, que nos portemos bien es que el deporte el deporte es, que es, el es, es una actividad el que sea uh -huh. que te forma te da carácter te da liderazgo te da disciplina te aleja de las drogas eh, te forma físicamente psicológicamente. el deporte es una maravilla una maravilla una maravilla entonces pues Creo que lo único que he fallado es en el fútbol porque le he hecho fuerza toda la vida al Atlético Caramanga y, y poco de estrellas, pero... Ya lo logrará, ya lo logrará, <risas> mi querido Ricardo. Ricardo, en el automovilismo ¿cuáles han sido los momentos más emocionantes de su vida de ver eh, eh, a nuestros deportistas ganadores? Uy, no, sí, Juan Pablo Montoya sí. cuando, cuando... No, no sé, yo, yo recuerdo particularmente dos narraciones que que hice una cuando se ganó su primera carrera en Monza, uh -huh. el Gran Premio de Monza eh, de la Fórmula 1 en el año 2001. ¡Wow! Eso fue la primera carrera que se ganó. Yo la transmití por el Canal 1 y en los comentarios estaba José Clopatoski. y José me decía: Ya, calmado, bájele. ¡Ay! <ríe> no, era una emoción terrible. Y la otra, la otra fue Monza. Perdón, esa fue Monza y la Monza. otra fue Mónaco. Mónaco, cuando ganó Mónaco. En las calles fue... estrechas de Mónaco. Sí, claro. Sí, es, es el circuito más el estrecho del mundo. Es el más, No es el más estrecho del mundo, uh -huh. pero las velocidades en que camina la Fórmula 1 sí, obviamente es súper estrecho. Pero. Y es el más corto del calendario claro, de la Fórmula 1. Y de los 1, pocos que se hacen calles. Ahí, cierto es. Pues, se, se han implementado circuitos, uh -huh. circuitos callejeros, pero es que como Mónaco, subiendo, bajando, pasando por el túnel, entonces solo Mónaco. Usted estuvo presente. Allá es en el Monaco? principado, sí. Ok. Sí. Decir. Pero esa carrera no, esa carrera yo okay. la transmitía ah, acá, ya. pero sí he estado en carreras de, de Fórmula 1 en Mónaco. Okay. Esa, esa la transmitimos desde acá, eh, porque Mónaco tiene una particularidad para las transmisiones de televisión y de, es que es muy muy, muy, muy complicado porque es tan estrecho todo, tan poco espacio, claro, lleno de servicios, de y casas, todo de tan todo. costoso. Entonces, claro. esa carrera nosotros recibimos el satélite acá en, en las instalaciones del Canal 1 uh -huh. en la Avenida del Dorado y allá eh, con Clopa nos sentamos en el escritorio y en el CD y transmitimos y, y todo esto. Eso fue increíble. ¿Sabes también cuál fue espectacular? Uh -huh. 1999 en octubre, cuando Juan Pablo Montoya se ganó el campeonato CART que quedó empatado con Darío Franchitti, uh -huh. y finalmente fueron la, la mayor cantidad de victorias de Juan Pablo Montoya ese año, los que le dieron el título uh -huh. del campeonato, y, y esa fue una cosa muy, muy, muy emocionante. De esas carreras que usted nos nombra, y quizás otras, ¿cuál lo ha llevado así al llanto? Mónaco. Sí. Mónaco, Mónaco. Mónaco, y, y te voy a contar una infidencia. Uh -huh.